que son dignas de análisis cada cual tiene su, su punto de vista y son mediciones momentáneas son mediciones que que son el reflejo de lo que en el momento está sucediendo eso es variable eso puede hacer eh, puede haber cambios durante el proceso eh, hay eventos que se dan que varían mucho los procesos eh, Miren en el caso que estamos, en el pie que estamos ahora mismo, se, se vieron, un, son eventos que hace dos o trece meses nadie pensaba que, que podrían eh, estar en ese momento. Pero sí, eh, es preocupante el, el, lo que ha pasado en, en, en el, el mayor, el más el mayor ahora mismo, hasta ahora es el mayor y eh, importante partido. De, de la República Dominicana que es el Partido de la Liberación Dominicana eh, bajo su, sus inicios sus cimientos y su formación y lo que era el, la línea de vida que tenía este partido su hermetismo su, su forma de hacer las cosas de la formalidad, de la, el, el orden con que hacerlo, todas esas cosas que caracterizaron a este partido eh, después, después que se abre, se, abre el teló, se abre las puertas y hacia un cambio radical que hace el partido eh, nunca se había visto en una situación tan difícil como ahora y, y no solamente el partido de la liberación pero el partido de gobierno está sacando la peor parte todos los partidos políticos según la última eh, unas encuestas que se hizo hace casi un mes y algo donde dice que la mayoría de la población dominicana no tiene fe en los partidos políticos y podría tener, el candidato podría ser algo manejable en cuanto a simpatía, pero lo, la, la, la, la, ese, ese soporte que tenía la sociedad en los partidos políticos, en que el, eso era, era lo ente democrático de, de los cambios en la, en la nación, se está perdiendo. Y, y si tú te fijas, eh, eso se refleja más en la crisis que ahora eh, se está sacando su peor parte el partido de la liberación dominicana, ayer, eh, antes de ayer, se sa sale de sus líneas uno de los principales eh, representantes, vamos a decirlo, dirigentes de, de ese partido, con una trayectoria de más de 20 años, con cargos importantes y, y muchas eh, eh, relaciones en el partido, que es la salida de la, la más que se ve en, el, en, el, en este escenario, es la salida de Roberto Sarcedo, pero ya el día de ayer anuncian más de 22 miembros del Comité Central renunciando del PLD. Eso, eso, eso es un es algo que, que yo creo que eh, la, tiene que se, comenzar a, a mirar hacia adentro y comenzar a, a hacer los análisis. Yo creo que el poder ha sido el problema, el tener tantas eh, fuerzas no solamente fuerza en, el, en, el, en la palabra, fuerza en el en el discurso, sino fuerza en el, en el, en el escenario económico es que ha permitido como que eh, las, las ideas y la formación que se dio para, para que este surgiera un partido como el Partido de la Liberación Dominicana se ha perdido totalmente. Al parecer, eh, Va a haber, eh, no solamente dicen que no solamente esos 22 van a salir, sino durante el proceso eh, habrá más deserciones, más renuncias formales de, eh, de este organismo. No estamos hablando de las bases, estamos hablando que para ser miembro del Comité Central usted tiene que hacer un trecho, un trecho largo. ¿Mm? No es de que llegué y ya soy. No, no, no, no, no. Los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana son personas que se han tenido que granjearse ese, esa posición eh, y cederla o, elim, o renunciar a ella. Tiene que ser algo muy grande. ¿Mm? Bueno, vamos a ver entonces lo que eh, va a pasar en el, en el camino, porque ciertamente es una situación muy Nunca difícil. había pasado eso en el, Así en el, es. en el Comité Central. en el Comité Central hasta una opinión eh, desaguisada en los medios de comunicación te tocaba, te, te, te hacían a ti ir a la escuelita con tu libretico y sentarte con tu pupil y aprender de nuevo. Así es. Y bueno. Mire, en otro orden, en el día de ayer, en el día de ayer nosotros comentábamos con respecto a este... A este esta centro que se tenía previsto eh, hacer en, eh, en un sector de, en Boca Chica, para el, con los fines, entre, en el de y eso, lo no que se comentaba, de eh, hacer un centro de aislamiento para llevar eh, pacientes con el coronavirus. Pues el ministro de Defensa eh, desmintió y dijo ayer que no, que eso no es cierto, que ese centro eh, se vaya a hacer en esta zona de Boca Chica. esta está la aclaración. Miren, en el día de ayer, Sergio, amigos televidentes, el juez titular de la Junta Central Electoral, el señor Roberto Saladín, pues se expresó donde de una manera hasta se veía eh, exacerbado. Él es eh, muy emocional. Eh, Roberto tú sabes Saladín, que él es muy emocional. Lo que, lo que eh, tú percibes de él es que una gente eh, pasiva, tranquilo, pero... Eh, ayer se expresó y la emprendió contra eh, los las instituciones y los políticos que se han encargado de desacreditar el trabajo de la Junta Central Electoral, incluso eh, mientras se abordaba, se le preguntaba que si él podía identificar esas instituciones, esas, esas claro. personas, esos políticos que se han encargado de desacreditar eh, eh, la, la Junta Central Electoral, le decía, bueno el, el todo el mundo lo sabe eh, yo yo entiendo que, yo entiendo que Roberto Saladín debió ser un poquito con más todo el respeto, responsable que él es un poquito más responsable no todo el mundo no lo sabe, no, ¿Lo sabe no. usted eh, señor si usted juez, no puede lanzar una acusación la así que decir fulano, ¿no, fulano fulano fulano además de ah. eso yo entiendo que usted no puede reaccionar de esa manera porque la desconfianza que ha que ha creado la Junta Central Electoral yo creo que para muestra un botón Recuerda que antes de lo que pasó el 16 de febrero, pues realmente se, se había creado una, una, una desconfianza. Pero antes que eso, eh, la gente o la gran mayoría del dominicano confió en que realmente la Junta podría hacer un trabajo, un, es, un, un trabajo decente. Ahora, en la medida que han ido avanzando los tiempos y que ha llegado la hora cero de la contienda electoral, ha aumentado el descrédito colectivo de la Junta Central Electoral uh -huh. entonces yo no creo que esa sea una manera tal vez justa de reaccionar de un miembro titular de la Junta Central Electoral con manito. todo el respeto que eh, nos merece, esa desconfianza que tiene el país en la Junta Central Electoral es una desconfianza ganada y bien ganada por el papelazo que han hecho en estas elecciones en la pasada y ojalá ojalá que se puedan reivindicar el próximo 15 de marzo para que, a su vez, esto pueda alimentar de manera positiva lo que va a pasar en las elecciones de mayo, que son las presidenciales y las congresionales. Pero de ninguna manera, Roberto Saladín, entendemos, tiene la razón de reaccionar de esa manera. Mire, Roberto, si usted sabe quién es, cuáles son las instituciones claro, claro. y cuáles son los políticos o los partidos políticos que se han encargado de desacreditar la Junta, pues dígalo con responsabilidad no. y no lo dejen en el aire de que todo el mundo no, no. lo sabe. No, ¿Usted sabe ¿Tú sabes cuál es un no, no, yo no sé. Yo tampoco no, sé. No sé. Así que si usted que lo sabe, hágalo público Mire, y sea un poquito más el responsable. El señor Roberto Saladín, en el play, hay fanáticos rojos, hay fanáticos azules, hay fanáticos amarillos, hay fanáticos verdes, hay fanáticos naranjas. <coughs> para, para Buena Pelota Dominicana. De esos fanáticos... Los umpires no tienen ni un fanático. Ni uno. Ustedes son los umpires de, de de la política. Los únicos fanáticos que consiguen los umpires es cuando tú cantas una jugada a favor. Sí. sí. Ahí, ahí te aplauden. Sí, pero tiene la mitad, la, la otra mitad la tienen la contra. contra. Así es. ¿Eh? Vamos entonces a pasar a los eh, titulares que están en los medios de comunicación en el día de hoy. Así que acércanos, por favor, a Melvin.